Continúa en desarrollo la jornada odontológica en la Escuela San Francisco del sector Los Espínolas de esa ciudad, en la cual según las declaraciones del doctor Carlos Muñoz, en los dos primeros días se le ha brindado servicio odontológico de forma gratuita a más de 200 personas. Este es un operativo hecho con la Universidad Católica Nordestana y la Universidad de Sevilla, en España. Y estamos ofreciendo servicio gratuito de empastes, eh, extracciones, limpiezas y estamos atendiendo eh, tanto eh, pacientes ya adultos como, como como niños. Hasta el momento hemos eh, visto casi 200 personas en los dos días que estamos aquí y terminamos el operativo el jueves en la tarde. Bueno, eh, la universidad hace un anuncio y entonces todos de, de la comunidad, de todas estas áreas, y entonces ellos vienen aquí, se les da un, un tiquete y luego se les lleva una ficha y vienen. Pero no hay no hay ningún requisito específico. Este operativo se está desarrollando desde el lunes hasta el jueves de la semana en curso en horarios de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.